día, ¿verdad? Eh, cargado de contenido, pero también un día especial, porque hoy celebramos el, la, el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, ya 209 años de su natalicio, un día como hoy, ya por allá en 1813, pues por ahí, por la lo que es hoy la zona colonial, pues Manuela Díez daba a luz a el segundo de sus hijos, este es Juan Pablo. Eh, como saben, pues, su padre eh, fue es un hacendado español, eh, no sé si lo tengo el nombre por aquí. Eh, sí, Juan José Duarte, comerciante español, nacido de, en Vejer de la Frontera, allá por Cádiz, y luego, pues, se trasladó aquí a República Dominicana. Y Manuela Díez y Jiménez, oriunda del Ceibo. Eh, de esa unión, pues, nació, como les dije, el segundo hijo de esa larga lista de hijos que dieron aquí eh, la familia... Eh, Duarte Díez, Juan Pablo Duarte, eh, nació hoy, hace ya 209 años. Juan Pablo Duarte fue bautizado el 4 de febrero de 1813, hay unos días solamente, en la iglesia de Santa Bárbara. Y las primeras lecciones de su educación formal las recibió primero con su madre, luego con la profesora, cuyo apellido solamente es Montilla, quien dirigía una pequeña escuela de párvulos. Después de ahí, pues la vida de Juan Pablo Duarte creció entre lo que es eh, la niñez propia de esa época y el estudio constante, recibió mucha instrucción y pues de ahí se convirtió en, uno, en un joven muy culto en su tiempo, eh, muy adelantado también a su época, eh, conociendo sobre lo que era el mundo de aquel entonces. Ya después sabemos la historia, pues eh, la universidad fue cerrada aquí en, en lo que era eh, el, el Haití, en la República de Haití, pues como saben República Dominicana aún no había sido creada eh, entonces ya Después de eso el joven Duarte Se va hacia los Estados Unidos Y a Europa donde pues Recibe las ideas que estaban en boga en ese momento de liberalismo De conciencia política eh, De identidad nacional De nacionalismo también Esas eran las ideas que estaban en ese momento Pues eh, eh, Recorriendo ¿no? eh, los, Esos países eh, tanto de Europa como de este, en, en, la, en el mismo Estados Unidos, y llega aquí a República Dominicana y ya con esas ideas absorbidas, pues comienza a trabajar en ese, en ese sueño no eh, que muchos dominicanos tenían en ese momento y que pues Duarte le da forma y comienza lo que es un largo proceso para la formación de la República Dominicana. Un hombre que hay que decirlo, como les dije anteriormente, un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que pues contribuyó eh, de forma, primero con sus ideas, que eso es muy importante, eh, pero también con sus eh, su proyecto político y el proyecto de su familia, o sea, el patrimonio familiar, pues aportó Duarte para que eh, pudiera, eh, pudiera ser lo que es hoy ya este sueño, que es la República Dominicana, un sueño inconcluso, un sueño... Eh, con muchas con muchos problemas, con muchas dificultades, pero al fin y al cabo estamos aquí ya como dominicanos, pues gracias a ese sueño, gracias a ese, a esa idea que germinó Juan Pablo Duarte junto con otro grupo de hombres y mujeres que en esos años pues querían eh, formar una nación eh, con sus propias eh, con sus propias costumbres, ¿no? con sus propias leyes, igual como Muchos países de Hispanoamérica en ese momento que vivían un tiempo agitado, que vivieron un tiempo agitado de revoluciones y que pudieron formarse como países. Pues así le tocó también a la República Dominicana, gracias a Duarte, Juan Pablo Duarte y Díez. Y otra cosa, que si aquí se siguieran los ideales, ideales de Duarte, de Duarte sí. otro gallo cantaría. Uh -huh. ¿eh? Otro gallo cantaría porque aquí eh, funcionarios identidades entidades que, que pueden seguir eh, la misma noción de lo que es Juan Pablo Duarte y su historia, la historia dominicana. Imagínese usted cómo vamos. Otra cosa también, Ay. la patria. Aquí la gente usa la bandera, hasta con el escudo volteado, <risa> se, le, se le ha ido como, como el, el, el respeto a sí. lo que es los símbolos patrios. Eh, y aquí poca gente se sabe lo que es el himno nacional. No, no se sabe. saben las dos estrofas, porque no lo... No, está bien, las dos Las dos estrofas que hay que cantársela. Claro. En, entiendo yo que no se puede ser hipócrita, Exacto. y hemos visto mucho hipócrita celebrando lo que es el Día de Duarte. De, debemos dejar eso de la hipocresía, y po, poder nutrirnos y nutrir nuestros hijos de lo que fue Duarte, de la historia, para que uh -huh. el que no conoce su historia está, está condenado, condenado a repetirla. repetirla. Sí, mismo claro, demasiado ilegales, ilegales. Eh, no no tanto haitiano hay venezolanos, hay colombianos, sí. eh, hay de, de todas las índoles. No, y, y, y retornando a la idea que tú decías sobre los eh, sobre los símbolos, verdad eh, el mismo Duarte que se puede considerar como un símbolo, eh, ese legado, esas ideas que tiene, mucha gente la utiliza, pero para atropellar a otro y para avasallar a otro, eso no es algo que Duarte dejó como legado. ¿eh? O sea, utilizan ese, esa imagen de Duarte, la tergiversan para eh, atropellar a otra gente. Y creo que eso no es correcto. El mejor ejemplo para seguir a Duarte seguir, es eh, como él lo dijo, o sea, ser eh, libres. O sea, en el sentido de que hay que ser buen funcionario como él lo fue. O sea, Duarte fue una persona que fue transparente en su vida, eh, cuando estuvo en las campañas de, de independencia, él rindió cuenta de cada, de cada centavo que él gastó. Eh, también el, la disciplina, porque incluso en el ejército haitiano, porque Duarte es general del ejército, uh -huh. él tuvo un comportamiento intachable, estuvo eh, siempre eh, cumpliendo con las órdenes e instruyéndose en el plano militar. Entonces, eso es parte del legado que nosotros debemos seguir de Duarte, que muchos no lo siguen. Así es, así es eh, Villalón, un buen dato de lo que es la historia de Duarte, 26 de enero. que Estuvo sí, aquí es nuestro claro. señor, excelentísimo mi amigo <risa> y hermano Luis Abinader Corona, estuvo aquí también dándole seguimiento a los trabajos que están realizando, que son muchos, sí. y los asfaltados de aquí de los barrios. Estuvo en la Saloma Ureña, también estuvo eh, en la circunvalación y estuvo también dándole el seguimiento al hospital regional muy eh, muy grande ese ese hospital va a tener más de 500 camas parece 500 camas está moderno, está moderno. Eh, sí un hospital moderno Ahí vemos las imágenes de, de, de nuestro señor presidente llegando así es. Eh, aquí a San Francisco de Macorís. Al desfile cívico-militar reducido, pero aún así pues, fue sí, un desfile sí, que sí. se realizó en la 27 de febrero allá, fue al el ayuntamiento, y ahí estuvo claro, el presidente claro. con gran parte de los funcionarios del de estado. Así es, ahí junto a la gobernadora también y entidades políticas y uh, del gobierno aquí en San Francisco de Macorís sí que aún continúa aquí porque tiene una agenda media apretada en, en la provincia de Duarte. ¿Eh? Sí, Así sí es. No, mira, y destacar también el día de Duarte, como ustedes comentaban, se ha perdido mucho esos valores. Asimismo, hay niños y adolescentes que tú le preguntas, hasta por Lino a Duarte, que se ha perdido mucho, que no ni siquiera se lo saben y muy pocos también, si tú sales a la calle y le preguntas, ¿qué celebra hoy? Si no hacen ese uh -huh. tipo de actos, absolutamente sí. no saben nada. Y mire, y Juan Pablo Duarte, ese sí podíamos catalogarlo con ojos ciegas como influencer, porque a la edad <risa> corta, a la edad corta que sí, él sí. se interesó por... Pues, tú sabes, por nuestra situación y por todo lo que pasaba por su mente. 25 es, años Exactamente, tenía. 25 años. Es de Tomar ese tipo de decisiones, más adelante al crecer, pues formar lo que fue la Trinitaria y todo eso con los demás, pues amigos y compañeros con quien ellos también tuvieron sus mismos ideales y llegar a este logro tan grande que lamentablemente muchísimas instituciones escolares y educativas se ha perdido el valor a lo que es Juan Pablo Duarte y realmente se está haciendo monótono y no lo hacen de una manera de que la generación que vaya subiendo acepte y valore todo eso que hicieron nuestros patriotas durante esos años para que fuéramos una sociedad libre e independiente de toda potencia extranjera. Entonces realmente es su momento para agradecer. Y es como dicen, a veces hacen cosas que Juan Pablo tiene que estar revolcándose en la tumba después <risa> que hizo todo eso. Pero realmente hay que seguir haciendo énfasis dentro de ello, cuando es el natalicio de Juan Pablo Duarte, que no solamente es en las escuelas, la exposición, y que hay que ya desfilar, sí, porque es sí, obligado, sí. y para ganar los puntos, sino que valoren y aprecien lo que ellos hicieron para que ahora estuviéramos de esta manera. <risa> Ahí va Jorge Luis Sacha a sembrar cizaña. No, no, no. Señores. Pasa? Hay un video viral ahí. Si tú quieres ser años, tú tienes que hablar punto de ahí. Ya después Bien. de